...la guía de intervención de los trastornos alimentarios en eh, los niños con TEA. La guía nace por la necesidad eh, de dar respuesta a la demanda de información que nos llegaba por parte de los familiares y profesionales que tratan habitualmente con personas y con niños en este caso con trastorno del espectro autista. Estas consultas nos llegaban a través del, del servicio de información, orientación y asesoramiento de la federación... Y la alarma eh, realmente surge cuando los niños pasan de, de un colegio especializado a un colegio ordinario, puesto que en los colegios ordinarios no existen los profesionales o estos profesionales no están realmente preparados para atender a estas necesidades que sí que estaban cubiertas en los colegios especializados. Por esta vía lo que pretendemos es ofrecer una base teórico-práctica eh, para, para abordar los problemas de alimentación que habitualmente se enfrentan y están asociados a los niños con autismo. Hemos dividido la línea en tres bloques, en el primer bloque vamos a hablar de la alimentación en la etapa infantil, son, vamos a definir cuáles son los hábitos saludables y correctos en esta población y también definiremos cuáles son los hitos del desarrollo alimentario que deberían de ocurrir durante este periodo. En el segundo bloque trataremos más, eh, trataremos más en las características de los niños con trastorno al espectro artista así como la intervención que está recomendada en el aprendizaje. Y ya por último, de una manera más práctica, abordaremos los problemas de alimentación, cuáles son las dificultades que están asociadas a estos niños, así como las causas y la intervención, y también daremos unas pautas en salud y prevención bucodental. Entonces aquí tenemos el primer bloque. Bueno, como sabemos, la esperanza de vida es cada vez mayor, y la, el reto es conseguir llegar a estos años de más con una calidad de vida alta. Para ello es recomendable y es aconsejable llegar con unos hábitos saludables, eh, establecidos. Entre ellos se encuentra eh, la alimentación y hay que empezar desde la etapa infantil. El objetivo de la alimentación infantil no es sólo conseguir un crecimiento óptimo y evitar la malnutrición y aparición de enfermedades carenciales, sino que también eh, debemos de optimizar el desarrollo maturativo así como instalar los hábitos alimentarios saludables para evitar las enfermedades. Todo para conseguir esta alimentación y esta, este equilibrio eh, deberemos de aportar una alimentación sana y equilibrada y un aporte correcto de nutrientes, de, tanto de todos los nutrientes, de proteínas, hidratos de carbono, minerales, vitaminas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria nos proporciona la pirámide, la pirámide de nutricional que, proporciona, que forma parte de la estrategia NAOS, que es la estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad dirigida especialmente a niños y jóvenes y que está avalada por el Ministerio de Sanidad. Como vemos en la pirámide nutricional, los alimentos están clasificados por grupos de alimentos y en la tabla vemos eh, la ingesta que se recomienda para los, todos los alimentos que hay. Estas deberían de ser las pautas que habría que seguir para, corre, para llevar una correcta alimentación. Pues es importante que en cada ingesta tratemos de, de introducir todos los alimentos eh, según están establecidos para así conseguir un correcto desarrollo. Aquí presentamos los hitos de la normal alimentación. Estos los hitos hay que tener en cuenta que son solo son puntos de referencia y que deben de seguirnos de orientación. Que no porque haya una desviación de alguno de los hitos debe de darnos la alarma de que realmente existe un problema de un trastorno de alimentación. Pues es simplemente un retraso en el desarrollo. Pero sí que bien es cierto que cuando confluye algunos, alguna desviación de estos hitos, junto con las señales de alarma que ha explicado antes Guadalupe de la Confederación eh, Autismo España, sí que podemos tener eh, pues, eh, la alarma o, o podemos decir que puede que exista algún trastorno en la alimentación y es entonces cuando debemos de acudir a un especialista que sea él el que nos eh, indique las pautas y lo, el recorrido que hay que llevar para evitar, eh, eh, para evitar eh, que esto vaya a más ¿Por qué hay que realizar una intervención rápida? Bueno, pues sabemos que durante los dos primeros años de vida corresponde al periodo máximo de crecimiento del niño y además coincide con el desarrollo del sistema nervioso central. Por tanto, una falta de ingesta o consumo excesivo va a alterar este desarrollo normalizado. Además de, de, de afectar a la vida activa del niño y sobre todo al desarrollo cognitivo que es el que, va a permitirle adaptar, que se va a permitir adaptar al medio. Cuando hablamos de problemas de alimentación normalmente tenemos dos tipos de problemas, por una parte la falta de ingesta y por otra parte un consumo excesivo. Cuando hablamos de falta de ingesta podemos estar hablando bien desde desnutrición, malnutrición o simplemente déficit alimentario. Lo principal es que con una falta de ingesta no vamos a tener la energía suficiente para que este proceso de desarrollo en el niño se, se realice de manera normalizada entonces tendremos una en del desarrollo que va a producir y va a implicar el desarrollo en el medio y así como adaptarse. Por otra parte, tenemos el consumo excesivo. Cuando hay un consumo excesivo, normalmente suele llevar al sobrepeso del niño. Y una acumulación de grasa en el organismo también tiene repercusiones en el desarrollo cognitivo. Pudiendo ser también, además, un factor de riesgo para la, para la etapa de la juventud y edad adulta, pudiendo así eh, es eh, ser el eh, causante de desarrollar posibles enfermedades como pues, hipercolesterolemia o incluso obesidad crónica. Normalmente cuando se habla de obesidad en, en personas con personas de autista, se achaca una hiperselectividad. que más tarde explicará María es que normalmente los alimentos que más le gustan a un niño suelen ser alimentos que tienen un perfil calórico y un perfil nutricional poco adecuado. Suelen ser bollería o alimentos que son ricos en azúcares. Y estos alimentos van a ser los que van a provocar que el niño tenga una acumulación de grasa en el